ahora, uh -huh. me gustaba más latina, o sea más chilena yeah. yo pensé que yo, yo era coreano ah, yeah. Pero cuando llegué allá, yo supe que yo era más chileno que otros chilenos Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy estoy con un gran amigo, por favor, preséntate Hola amigo, me llamo Uyon Han, administrador de Restaurant Chicken Story uh -huh. Vamos a bajar aquí nuestras redes sociales para que nos sigan tanto a mí como a Woojan Como ustedes pudieron ver estos días, muchas de ustedes me mandaron preguntas eh, al Instagram Donde yo les comenté que tenía un amigo coreano el cual le quería hacer como una pequeña entrevista el día de hoy vamos a hacer esa entrevista ¿Qué tanto pueden responder eh, los coreanos que viven acá en Chile y en Latinoamérica Respecto a las latinas que yo sé que algo que a ustedes como que eh, mucho les eh, importa y preocupa ah. ¿Cómo fue que llegaste a Chile? Lo último que supe de ti que tú estabas en Corea Entonces sí. después volviste acá ¿cómo, ¿Cómo fue ese tema? Yo vine a Chile principio uh -huh. por mi papá uh -huh. Después me fui a Corea de nuevo uh -huh. Porque siempre en mi caso uh -huh. me decía que yo era el coreano y Que yo siempre quería estar estudiando allá también. ¿Pero cómo fue que después volviste a, a, a Chile? Estaba estudiando piloto, piloto comercial, ah, carrera ah, piloto comercial ¡Wow! Oh. Yo pensé que yo, yo era coreano ah, Pero yeah. cuando llegué allá, yo supe que yo era chileno que otro chileno ¡Oh! Ah, entonces, <risas> es que la cultura como que no me eh, sentía como, como el mío, o sea, no ah, sí. era mi país ¡Claro! Ya, wow. Entonces, quise volver acá para ayudar a mi padre, más que nada, y, para trabajar con ellos ¡Wow! Coático. Igual, ahí como que ustedes también se pueden dar cuenta de que no por la apariencia que uno tenga Quiere significar que uno pertenezca o se sienta parte de esos países ¿po? Sí. Segunda pregunta que más hicieron es que se había sufrido alguna discriminación negativa Como racista mm. o de algún otro tipo acá en Chile, si nos puedes contar un poco O sea, ¿no? mucho Siempre cuando vino a Patronato, siempre caminando en la calle O sea, son muy básicas ahora Como me dicen Oye, chino, chino Entonces ahí, Entonces, en este momento Chile cambió harto Sí, se sí, cambió mucho. Porque antes siempre me decía chino, chino, chino. Pero los chilenos me están preguntando si... Oye, ¿Eres chino o coreano? Entonces, con que ahora me siento muy feliz con eso. Gracias a que la cultura coreana, están ayudando a todos los coreanos que viven en... No solamente en Chile, o sea, en todo el Ahora te quiero preguntar sobre un tipo de discriminación, pero que no es negativa, sino que es ah. discriminación positiva. ¿Tú crees que, por ejemplo, hay chicas que se han acercado a ti solamente porque eres coreano? O sea, sí. Pero, por ejemplo, cuando fui a Viña, ¿Ya? me pasó mucho. Niñas. Seguían y me pedían fotos con que yo no soy famoso, entonces, como que se complicaba. Entonces, decir que no era muy pesado. Claro, decir que sí y todas las personas quién ese es huevo. Claro, entonces mi amigo me creía, me decía, como, ay, este es famoso. Yo, ah. Solo ser coreano me pasó eso. ¿Cuál es la peor experiencia que has tenido en Chile? La más chistosa, la, la plancha más grande que te ha dado, es como, trágame tierra, así como. Ah, cuando llegué a Chile, yo faltaba. Hablar español, no sabía hablar nada. Yo vine acá y desde primer año mi mamá me dijo: Ya anda al colegio. Igual me faltaba pronunciaciones. Así como: R, R, R, así como. ¿Podía hacerlo? Sí, yo sé. ¡Wow, brígido! Un coreano normal no puede hacer eso. Mira, repítelo por favor. Así como. Es que mi amigo estoy colapsando Mi amigo dice como... lo No saben... Cuando estaba en cuarto medio, llegué al colegio y mi profesor me preguntaba ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque tenía cara de... Ya... Así como... Sufriendo Y me no, ayer que tomé mucho pico Y el profesor me escuchó pico No pico Y me molestaban con eso me decían, ¿Qué tomaste? ¿Pico? Pero, no, se pasaron ahí, pero ahí, ahí pasó otra cosita también ahí es como, Igual me dio <risa> vergüenza con eso Porque igual había Antonia, chica, claro. mi amigo se que los profesores igual me gustaban a darme por Claro, pero bueno, sí bien En todos estos años que vivió acá, ¿le agarraste alguna atracción a, la, a las chicas latinas o chilenas? Como que ya la encuentras bonita o algo así Sí, sí, que me gusta Ah, te gusta. O, sea, sí. o sea, yo nunca pololeado con una chilena o latina. Ah, ya. Yeah. Porque al final, cuando era chico, tampoco he pololeado mucho. ¿Tú uh -huh. cuando fui a Corea? Yo no sé si tú sabes, yo estaba pololeando. Sí. Ahí. sí, sí, sí, sí. Pero vamos a dejarle su Instagram igual <risa> ahí para que no esté el uh -huh. Para que sepan lo que va hacer después. Porque en uh -huh. bolas sí que es soltero y ahí ustedes saben que uh -huh. cuando llegué ahora, uh -huh. me gustaba más latina, o sea, más chilena. Ya. Yeah. Es que la cara, o sea, físicamente, uh -huh. son mucho más bonita que una coreana. Para que nada, es que, ver, sí, es que me gusta más latina que coreana. Entonces, estoy pensando, así como... Pololear una latina, que como era prive, ah, que no, no tuve experiencia okay. en eso. ¿Qué? Porque nunca había ido a Colonial antes, no. Pero llegaste a Corea Colonial. ¿Cómo fue eso? O sea, cuando fui a la universidad, yo agarré buena onda y más si era bonita. Entonces, sí. Le empecé a hablar, a hablar. Y yo con quien también me agarró buena onda. ¿Sí? Y con quien me hablaba todo el día por cacao, así ¿Sí? como toda la noche, hasta 5 o 6 de la mañana. Pues le dije así como una semana después. Le dije, hoy quiere polulear conmigo Le dije así como Pero ella me rechazó así como, Al principio Yo como mi corazón decía que estoy llamando Y pues, sí, dos, tres, tercer vez Que me aceptó Dijo que sí, poluleamos Pero eso pasó como tres meses Tres meses sí. Eso es súper curioso lo que tú decís sí. Yo viviendo en Corea me he dado cuenta de que eh, Los coreanos y las coreanas como que tienen mucho eso de pali pali Tú dijiste una semana, te sí. había pasado una semana Y es porque en Corea es así Nos conocimos por ejemplo dos tres semanas Y ya poliamos sí. Muy rápido sí. En cambio aquí en Chile parece que es más lento bro. Sí, yo opino eso, lo ¿no? mismo sí, sí, como que aquí como que en los, Bueno, en Latinoamérica en general como que A la gente le gusta un poco eso de mm, No, ay, <risa> no, no No sé, no, no sé <risa Istanbul> <aplicarlo>, <risa> Pero no, en Corea como ya... Ya, Fali, vamos, vamos, vamos, vamos. Me he dado cuenta también como que la sociedad coreana en general no está acostumbrada a que un hombre sea amigo de una mujer. Como que la amistad entre un hombre y una mujer en Corea mm. no existe, no, no puede existir. No puede existir según ellos. Sí, bo. igual fue muy difícil con eso con mi polola, ¿Mm? ex polola. Yeah. ex polola que quede, claro. Estoy soltero ahora ya. <risa> chin, chin. <risa> Pero es que yo siempre tuve en Chile, entonces tenía estar como así entre uh -huh. amigo, amiga. Eso no es de amor, sino que porque amigo, claro. Sí, yo hablaba con ella porque es mi amiga, pero cuando estaba pololeando, mi polola no le gustaba. En mí. Sí, ¿por qué está ahí con ella? No, o sea, es mi amiga. Pero dice, no, no, no, en Corea, o sea, me dice, no, no existe entre, no existe amigo entre hombre y mujer. Entonces me, me sorprendí en eso, me dije como, ¿por qué no? Tengo una amiga coreana, ¿Sí? Que está en Corea. Pero... Ella, ella es chilena. No, coreana. Ah, ya. Yeah. Coreana, pero es muy chilena. Yo junté con ella, y junté y lo que hacemos. Eh, Besitos, sí, saludar, así, le saludé, y, calle, y todo acá y todo me digo mi amigo de más encima me decía, Oye, ¿qué estás haciendo? colola. Me mm. preguntaba, así como, ¿esto Colula? No, es eh, mi amiga, y yo oye, ¿por qué estás dando un beso? No, es que esos son saludos en sí, Chile ¿verdad? que hacen entre hombre y mujer, o hombre a hombre mm. también actualmente. Pero acá Chile también. Sí, pues, aquí como súper normal, yo por ejemplo a mi amiga siempre le doy, cuando nos separamos, le doy beso en la mejilla en el metro, yeah. y el metro más chiquitito, mm. pues, entonces le doy el beso y suena un poco, sí, todo bueno. así. <risa> es como, eh, eh, perdón. Eh, no. ¿Tú te maquillas? Sí Yo también Y mucha gente lo hace ¿Pero qué opináis de que, por ejemplo, ahora Muchos más hombres estén como Abriéndose a la posibilidad de maquillarse? Un día como Voy a juntar con el seba <risa> <risa> <risa> Hay que hay que ir para un poquito porque Siempre se me seca Ajá. Entonces como Son los detalles, son chiquititos como, como el lipa, mm. el lipa. Mm. Y más que eso Pero yo opino Qué bien. bien. Si te pudieras casar con alguna famosa que fuera latina, chilena, coreana, whatever, ¿a quién escogerías? Aire. Irene. Ah. ¿Y si te pudieras casar con algún famoso? ¿Famoso? Sí. ¿Hombre? Sí. Oh, ¿A quién escogí? Oh, yo. G-Dragon. Ah, G-Dragon. ¿Qué situaciones te hacen decir, ah, sé que me quiero ir a Corea? En Corea, cuando te hacen unos reclamos o hacen un meeting, por ejemplo, Allá solucionan un día para vos. Sí, ¿no? verdad. ¿Va, va, va? Pero, como que trabajando acá, yo le pido algo a una empresa. Dice que mañana, mañana, mañana. <risa> mañana, mañana, mañana, ah, mañana, sí, mañana. Sí, ya pasado una semana, dos semanas. Entonces, cada vez pasando eso, se me va Ahora, una de las como, últimas preguntas que vamos a hacer va a ser: Cuando tú has estado en Corea, ¿cuándo es que te dan ganas de decir, ah, me quiero ir a Chile ahora? Así, en Corea, igual, solamente viviendo, te, te explota en la calle. Salí en la mañana, caminando en la calle, ¿Mm? no sabéis por qué estáis estresado porque todos son rápidos. ¿Mm. Porque hay gente caminando rápido Gente quiere todo rápido Como cambio acá Iba ahí a caminar Todos caminan, hacer una vueltita Todos tranquilos, así relajados En eso quiero volver a Chile Estar más tranquilo Yo viví en Corea dos años Siempre estaba estresado Yo estaba estresado porque sí digo cuando y entonces, en vacaciones volví a Chile Y ahí como que... ahí caché al tiro Yo supe que, eh, que Chile es un país muy tranquilo. O sea, en ese sentido es como bueno me, me da mucha como risa Entre comillas, como escuchar a un coreano Decir, muero por ir a Chile porque Se siente más cómodo, pero en cambio yo estoy seguro Que todas las personas que nos van a estar viendo en este video Es como, pero lo, ellas lo único que quieren es irse de a... Corea, uno se da cuenta que el mundo Está muy loco, ahora al final del video Les vamos a mostrar como alguna de los De las cositas que hay aquí en Chicken Story Que es como, no sé si se acuerdan un video que yo hice de, Donde yo decía que el pollo Estilo coreano, que es como este pollo como aguidulce que es muy sí. famoso en Corea, en este local es más rico que el pollo que venden en Corea, Ay, en, en mi serio? opinión, sí. ¿En es... serio? Porque oh. no, sé, no, no sé qué cresta le hacen al pollo acá, pero como que <risa> es una receta tan cuática que es como que eh, debería darme la receta para salir. Ah. Si vienen a este local, no se van a arrepentir. Yo vengo desde acá desde que se abrió, tú eras ahí. De deporte este y ahora lo veo y es como eh, me explicas cómo la gente crece tan rápido. Ah. Y es como, eh, okay. También les voy a mostrar cómo es la infraestructura del local, porque si se fijan, es un bueno, les voy a mostrar la imágenes eh, pero es como un local que no se acostumbra a ver mucho acá en Chile y en Santiago. Eh, está muy bien cuidado, tiene muchos detalles y además en el fondo, como vieron, están todo el día viendo. Eh, ahora tenemos las toys que nos están acompañando ahí. Pero el ambiente es súper rico, está súper fresquito y sé que es verano y no siento que sea verano porque está súper fresquito, así que en realidad es muy genial. Chicken Story está ubicado en Barrio Patronato, en Antonio López Bello 267, que vengan a ti disfrutar de una rica comida y estamos abriendo un local nuevo ah, yeah. en Providencia. ¡Ah! Eh, oh, ¡Lo está yendo bien! <risa> <risa> eh, como en dirección de Santa Magdalena 163 ah, y yeah. por el Instagram uh -huh. o Facebook uh -huh. de Chicken Story. Sí, también vamos a dejar el Instagram y el Facebook de Chicken Story acá para que también vayan y estén atentos porque eh, sé que hacen como eventos para navidad sí. especiales, fin de año, entonces de repente concursan, se ganan una cena gratis y vienen así como... Sí. Y, y, y lo conocen él y yo voy a estar acá <risa> Así que cuando viene Le piden foto no eh, ¿sí? Dicen oye el chico dijo que te, me podía tomar una foto contigo ah. que, él tiene que aceptar Así que eso pues nos vemos y no olvide Suscribirse a este canal Activar la campanita que está como eh, ¿dónde? Es que nunca me acuerdo dónde está la campana buena Pero campana? Está, como, está como por acá Si sí, <risa> es como la campana, Usted la campana como Ya te avisa cuando Dios. subo video Te suscribes, le da un like Nos vemos en un próximo video